El video del día de hoy ¡Craftearemos armas de, de Minecraft! Pero no estaré solo ya que Alex y Rabito Me ayudarán a derrotar los enemigos Que quieren acabar con nuestro pueblo ¿Podremos derrotarlos y salvar nuestra villa? Recuerda que si el video te ha gustado No olvides suscribirte y dejar tu grandioso like Yo soy Kepler y comenzamos Chicos, ya que estamos aquí tenemos que ir a ver qué nos dicen allá, qué información nos da para poder derrotar a los monstruos y salvar nuestra aldea. Vamos a salvar el mundo. Vamos claro, a ver, vamos aquí a la casa de los maestros a ver qué información nos dice. Hola, hola. A ver, hay que aquí, a ver, ¿qué nos dices tú? Oh, vaya, los estaba esperando Como ya vieron, nuestro pueblo ha sido invadido por horripilantes monstruos Para combatirlos, deberán fabricar las armas de mobs que estarán en los surkers amarillos Les regalaré algunas que estarán en esta habitación El resto estarán dispersas por todo el pueblo Cuando consigan las armas, vuelvan a mí Ok, chicos, ya lo escucharon Tenemos que conseguir armas de mobs que estarán esparcidas por todo el mapa Y oh. sin estos oh. Skullers que están aquí, bro Hay oh, crafteos, yo, mira, mira, de, mira, mira. de un montón de cosas Mira, claro. mira, crafteos con un pez de globo Claro, nos está, nos está regalando estos que están aquí para que tengamos referencias Y luego tenemos que buscarlos en todo el aldea en debido a tiempo para poder salvar el planeta Ok, ok, entonces estamos listos para buscar Oye, ¿y por qué no lo hace él? Mira, tiene un secuaz mamadísimo Ya, pero es que no, no pueden porque ellos son unos monstruos buenos Pero no, no les dan la capacidad de crafteo como nosotros me está mirando fijamente, yo creo que quiere pelear. ¡Quieres pelear, perro! ¡Quieres pelear? Yo creo que se enamoró de ti ¡No, máquina! ¿Qué es esto, papu? ¡Saco, ¿Saco de cantar. ¡Wow! ¡No veo de nada! Tinta, ¡Papu! ¡No veo nada! ¡Estoy ciego, mamá! ¡Hala! Pues yo tengo un tentáculo ¡Toma! ¡Eh! Toma, ¿What the fuck? ¡Son apigazos! ¡No, o sea eso? que tengo un arma de lencería, toma. <risa> no, pero que, que ¿qué haces. Que tiene un conejo. ¡No! ¡Dispara! ¡Dispara, zanahorias! ¡What the fuck! No, pero ese, ese, ese es tu hermano, ¿qué hace ahí? <risa> es, es como yo mismo, loco. Así, uh. Claro, bueno, todos chicos, tenemos que agarrar todas las armas que están aquí. ¡Mire, papu! Me acabo de conseguir un hacha de acurlote, lobo. Pero que ya me dejen de utilizar de prueba, ¡Qué asco. Yo tengo, mira, mira, mira, una espada de lobo. Ah, vale, chicos, ya hemos conseguido todas las armas que nos ha regalado el místico sabio Y tenemos que conseguir ahorita las que están por esparcir en el pueblo Ok, okay perfecto Ok, vamos papu, así que vamos a conseguirlos ah. Están esparcidos por ahí A ver, pero deja de darme latigazo, bro Miren, chicos, por acá hay otro crafteo, son de vacas ah. ¿De, ¿De vacas? Oh. ¡El de tu madre! ¿Qué, ¿Qué dices, ah. asqueroso? ¡Uy, uh, manzana de oro! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! Mire, ¡Tengo manzana de oro! ¡Manzana de oro! ¡Uy! Uh, ¡Ya me agarro una tanda aquí! ¡Ok! ¡Y paco. aquí están las vacas! ¡Hola, guapa! ¡Eh, pero <risa> deja Deja de nalguearlas, bro! Oye. ¡Soy un nalgueador profesional! ¿Quieres que te nalgue? ¡El macho! ¡Para vaca! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que me dieron! ¡Tiene una cabeza! ¡Tiene una cabeza! ¡No, no! la vaca verla! ¿Y qué tira? ¡Ah! ¡Tírale leche, Tírale, ¡Tira leche! ¡Papu, taba leche! ¡No de, ¡De Vietnam! ¡Miren, amigos! Encontré otro crafteo en una cueva de hielo! ¡Uy! ¡A ver esto! ¡Snow Golem! ¿Qué? A ver, ¿Qué? ¡Tiene un monigote! Sí, hielo! qué amigo. guapo! A ver, ¿Qué hace? Aléjense, alejó. ¡Ah, la nieve! la ¡Nieve! nieve! ¡Qué bonito! Pero no me desamble, ¿no? Que te tiro no. leche, eh, que te tiro leche. ¡Qué play! ¡Qué play! ¡Mira lo que encontré! ¡Eh! ¡Oh, su oh, máquina no, pero... la.! Pero mira, aquí están los primos De Alexi, oh my ¿Cómo God. que mis primos? ¿Cómo que mis primos? Ah, claro, los primos feos Porque yo soy de la familia guapa eh, ¿Quién te mintió así de feo, loco? A ver, loco? oh, mira, el crafteo Cerdo, craftealo Ay, que mira, te sale, loco, ¿Qué, es cerdo? ¿Qué es eso? ¡Ay, la máquina! ¿Cómo revienta eso? ¡Oh, no, no! que acabe con ustedes dos! Es que soy muy bueno Mis amigos y yo continuamos buscando los crafteos de Moss por toda la villa Tras haber conseguido una buena equipación Procedimos a regresar con el genio Ok, chicos Vamos a ver ahora qué nos dice el genio A ver si ya podemos derrotar los jefes ¡Ya quiero ir no a derrotar a esos monstruos! monstruos. ¡Felicidades! Conseguido el armamento necesario para combatir a estos monstruos. Ahora vayan a por ellos. Primero empiecen por el monstruo del robot del Nether. Luego el enemigo que está encima del dragón. Y por último, derroten al ender Dragon. Mucha suerte. Vale, chicos, ya escucharon el genio. Tenemos que ir a subirnos en el pilar y, y, y tirarnos con el paracaías. Y sé que nos acaba de regalar. Y pues el que la leche ya tenía, la verdad. ¡Toma! ¡También es un arma! Ya, ya, ya, pero no pegues con eso, bro, que somos compañeros. Ahora vamos a ir a derrotar a los monstruos del Nether. ¡Vamos! Al llegar al pilar nos topamos con una sorpresa. Hay una escalera súper alta. Nos costó muchísimo subir, pero al final lo logramos. Ok, ya estamos aquí en el pilar que nos dijo el genio. Ahora tenemos que ir al robot del Nether que está allá abajo. ¡Ahora! ¡Qué guapo! ¡Somos menis papi! Esto es caer con estilo! Claro, ¡Corre, corre, papu. corre, corre, corre! El último en llegar es un huevo podrido. ¡Adiós! ¡Uy, uh, yo ¡Vamos! creo que va a ser rabito! No lo veo en ningún lado. Uy, hemos llegado aquí. Aquí se pone un poquitico duro la cosa. Así que tengan mucho cuidado que hay enemigos. ¡Hala! Uh, ¡Hay craftíos! ¡Hay más, más craftíos, papu! ¡Ay, qué es esto! ¡What? ¡Mira! ¡Una espaduta! ¡Hala! ¡Es una espada es envenenado! Ey, vamos a mira, subir, pero tengan mucho cuidado que acabo vamos, de escuchar vamos, vamos. Acabo de escuchar monstruos por aquí cerca ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Ahí está, papá! La... ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡Ahí está, ahí está! Ahí está. Mira, cuidado que puede haber más! Mira, ¡Y hay otro crasteo aquí! ¡Ah, bro! ¡Qué achuta, oh, bro! ¡Es una oh, mamadísima! Uy, uy, uy! ¡Cuidado con los. ¡Pero cuidado con nosotros, eh! ¡La siento, la siento! ¡A ver! No, ¡Vale! No, ¡Ahí está no, el jefe! No, no, no, no, no. ¡Ya, cuidado! ¡Está el jefe ahí? ¡Atáquenlo! ¡Atáquenlo! ¡Yo la distraigo! ¡Pégale! ¡Pero pégale! ¡No pégale me prendió fuego! ¡Me prendió fuego! ¡Lo enveneno, lo enveneno, lo enveneno! ¡Dale! ¡No! fuerte! ¡Está que muere! ¡Está poco de vida! ¡Muere! ¡Dale, dale! ¡Sraqueado! ahí está! ¡Ah, ¡Lo vencimos! ¡Que es otro tío más! ¡Uh! ¡Premio! <ríe> ¿Qué manotas tengo? Tengo mano de, so de, de, de Sogly Mira qué guapo. Bueno, ¡Hola! Con... Yo tengo una lanza. tiene, tiene el lanza de, de, de un aldeano, bro. ¿Qué es eso? Toma. No, ¿Cuál eh, aldeano eh, no, no, esto? No. Es una lanza de Sogly Ahora, chicos, hay que ir al siguiente enemigo. Que es el que está arriba del dragón. ¡Vamos, vamos, vamos a ¡Oh, por él! Pues ya estamos que llegamos otra vez al terreno nuestro, de nuestra villa. A ver, chube, hasta la nube! ¡Oh, sí, bro! ¡Hemos llegado de nuevo! ¿Es... Nada mal, nada mal Para el primer jefe fue bastante de fácil ¡Miren lo que nos lo han regalado! ¡No! ¡No, no, no quiero esta! ¡Unos motos, mami, papu! ¡A ver, ahora vamos hacia el ¡Oh! hacia el dragón! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está el dragón, papu! ¡Míralo, ahí está! No, su ¡Vamos máquina, a por él, loco! ¡A por él! Wow. ¡Pedate, pero, pero con la moto ¡No! Son tontos, es que estos son, es que son tontos. F en el chat. Pero chicos, que no que, que, que, que con la moto no puede volar. Tenemos que necesitar un vehículo volador y para ello he visto algo maravilloso. Vengan por aquí, chicos. Miren, miren, miren, miren lo que tenemos okay. aquí, loco. Vengan. Ojito, ojito. Miren qué bonito. Oh, no, no, ¡Dragones! ¡Págame! ¡Wow! Volemos. ¡Vale Okay, okay, okay, ¡Oh, aterrizamos ¡Ay, me caí, cariño. Okay, papu, por fin hemos llegado. Ya estamos aquí en el dragón. Tenemos que rotar a los enemigos que nos vamos a encontrar por aquí. Los han detectado ¿Cómo? ya. Corran, corran, corran, claro, corran. Tenemos corren. que ir subiendo escaleras, abriendo puertas. Vaya, ¿Vale? viendo un enemigo acá. Bien, ¿Dónde por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Eh, ¿qué pedo? ¿Qué es lo, qué es lo que tengo aquí? Tengo unos trampolines. A ver, trampolines. ¿Qué trampolines? Mira. La polina de rana, ¡vamos! ¡Qué guapo ¡Oh, oh, oh! Mira, saltamos altísimo Vámonos ¡Oh, estoy... Vamos chicos, estoy viendo algo Estoy viendo algo ahí, bro Como... está el jefe, el jefe está aquí abajo estamos listos, para rotarlo puede rotarlo, llega un portal del, del Vale, vale, yo creo que no va a dar los ojos Necesarios para Vamos, ir a perder el dragón muere Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Hay que matar al sequas, hay que matar al, secuaz, que matar al no, no, no, jefe, pensé, ¿Dónde están mis garrotas? Aquí las tengo. Vamos, vamos. atácalo vamos! ¡Vamos, vamos! vamos Muere asqueroso, muere. Atácalos, atácalos. ¿Qué ¡Vamos! ¡Vamos! tan ¡Vamos! bro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! 64 ojos de Enderman! ¡Oh! ¡Pues ese boss está muy cheto, bro! ¡Ahora podemos ir a derrotar el dragón final! A ver, ¡Llena el... el portal! ¡Llena el portal! ¡Ok, ok! ¡Colocamos ahí! ¡Ahí está el portal! Y ¡Oh! ¡Pues nada! ¡Vámonos! ¡Sin armadura y sin nada! ¡Hemos llegado a Len! ¡Y ¡Mira, tenemos más dragones! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos dragones! Uy, qué ¡Me tomo el verde! Amigo. ¡Oh, mira, no, este. el moradito! ¡Tito tocó el hijo del dragón, del Link! Uh -huh. ¡Es igualito al dragón, pero en versión kawaii! Ok, ok, chicos, ahora que tenemos dragones podemos derrotar cristales rapidísimos ¡Ya oh, están no. casi todos destruidos! ¡Uh! -huh. A ver, Ay, hay, a ver, ¿Alguien ves. dijo cuidado? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué hacen? <risa> vamos, chicos, que solamente nos falta uno Y ahí estamos ¡Wow! Destruido. Let's go Ahora vamos a por mamá dragón Vale, papu, pues vamos a darle al dragón Ya que ha bajado Peguémosle con todo lo que tenemos no, Vale, somos el más poderosos que él. ¡Dragón, el dragón! Dale Le queda poca vida, le queda poca vida Dispárenle, dispárenle, si tienen Dispárenle, dispárenle Yo le tiró humito dragoncito torreta ataca Tengo, tengo veneno para darle a ver si le alcanzo a pegar con pinchos ahí está la pinche la pinche la pinche no le quitado nada la dragona ha bajado, ha bajado dale dale vamos a derrotarla vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos